La temporada 4 de Fortnite está tan cerca que ya sabemos prácticamente todo de ella. ¿Quieren saber la verdad de la próxima temporada y las nuevas filtraciones y novedades? Estará todo eso y más en este video. Véanlo al completo y no se pierdan nada de lo que está por llegar. ¿Cómo están mis panameras, hermanos? Estamos cada día más cerca de las 10.000 personas apoyando el código Mister de Neox en la tienda ¿Tú estás apoyando ya a la Neox Army en la tienda de Fortnite? Te recuerdo que si introduces el código para apoyarnos mientras compras en la tienda de Fortnite Estarás ayudando a alcanzar la cifra para el sorteo de 10.000 pavos en Fortnite 10.000 seguidores, 10.000 pavos hermano y además 10 nuevos pases de batalla de la temporada 4 que por cierto hermanos no saben lo que va a venir Imagínate no tener pavos para la mejor temporada de Fortnite El Tito Neox te ayuda bro, nos ayudas tú también a nosotros, forma parte ahora de la familia Recuerden dejar un like al video que eso apoya mucho a este tipo de contenido y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, no se pueden perder ningún detalle de todo lo que está por llegar, estas son las novedades que están por llegar y cambios a Fortnite para la próxima temporada. No podemos negarlo, estamos demasiado emocionados por la llegada de la temporada 4, entonces, sin demorar más sobre esto, se ha confirmado. La temática de la siguiente temporada será de... ¿Lo digo ya? ¡Marvel! ¡Oficialmente! Se ha filtrado también esta imagen que están viendo sobre Fortnite, la temporada 4 en Corea. De hecho, pueden ver hasta un video para comprobar que es totalmente real una nueva temática de Marvel. Además, traemos filtraciones de las mejores fuentes de información, como son... Tabor Hill y Ipex, dos de los filtradores más conocidos en la comunidad por filtrar siempre la verdad sobre lo que pasará en Fortnite. Absolutamente todo lo que dicen se cumple, así que Ipex también nos confirmó la llegada de Marvel, además también podemos decirles que Thor no será la skin secreta de la siguiente temporada, sino que llegará como skin nueva y además el martillo será su pico del conjunto. Ahora le toca a Fortnite saber cómo meter la historia de Marvel en la historia del juego de Fortnite. ¿Será que nuevos secretos están por llegar a la isla? Como bien comentamos en el vídeo anterior, les recuerdo que, al parecer, no tenemos evento para iniciar la siguiente temporada 4 de Fortnite, sino que empezará con una cinemática de superhéroes. Veremos acorralada... Una chica en un callejón oscuro Donde estarán skins armadas asustándola Y estará llegando un superhéroe a rescatarla ¿De qué superhéroe se tratará? ¿Cuál les gustaría que fuese el salvador protagonista? A mí me suena un poco a... ¿Spider-Man? Tendremos para la siguiente temporada La llegada del pez Midas Será tan difícil conseguirlo como el pez mítico Pero una vez lo consumimos Nos convertirá todo el inventario de la partida Todas las armas que llevemos, incluso curas En armas míticas Un pez súper raro está por llegar Y además con una recompensa mítica Entonces necesitaremos una nueva caña de pescar Tendremos otro tipo de caña especial, la cual nos hará pescar peces nuevos en Fortnite. Con la nueva caña de pescar podremos pescar directamente objetos de la categoría Raros. Después de enseñarles las filtraciones nuevas sobre la siguiente temporada de Marvel, deben ver el nuevo pack de Fortnite que llegará a sus tiendas pronto en el juego. Y lo comprarán con el código de neox en la tienda. ¡Sí! El nuevo pack del Joker estará por llegar a Fortnite y además Epic Games ha confirmado que Midas no murió en el ataque del tiburón. Tenemos a Midas de nuevo en el juego. ¿Tendrá algo que ver con Marvel también? Toca prepararnos para la llegada de Marvel y los superhéroes. Los superhéroes llegarán a Apolo y debemos ayudarles en su lucha contra los villanos. ¿Qué piensa la Neox Army sobre esto? Hermanos, me encantaría poder leer sus comentarios y les daré corazones a muchos de ustedes. Dejen su like que eso apoya muchísimo y suscríbanse si todavía no lo están. Ya ven que aquí traemos la mejor de la información siempre y somos los primeros. Vamos a por ello, nos vemos en el siguiente vídeo cracks.